Hola, bienvenido a Aventuras del Pasado En este momento te mostraré Un descubrimiento que está circulando en las redes sociales Para eso nos dirigimos al país de Perú Departamento de Ica y provincia de Nazca Nos encontramos en la Plaza de Armas de Nazca En estos momentos Estos son... Estos descubrimientos que te voy a mostrar a continuación son algo reales, 100% reales que han sido descubiertos por las personas que de forma casual eh, pudieron descubrir esta, esta línea, donde tenemos la línea extraña 1. Ahí no sé si pueden ustedes visualizar en el momento que se nota la cabeza de una persona, de un ser humano eh, Con lentes, todo, ¿sí? Ustedes, ¿qué me dicen? ¿A qué se parece ese personaje? Tal vez ustedes lo pueden conocer O imaginan quién no pudo hacer esas líneas Para imaginación no sabemos quién lo hace esas líneas Pero está bien dibujado Bien dibujado No crean que ese es un dibujo pequeño, es muy grande Y les cuento también cuando yo estaba viendo esa imagen, la imagen 1, eh, vi esa figura, también esas líneas. Parece a un animalito, a un zorro, a un gato, a un perro, no sé. Pero ustedes, ¿qué me dicen en los comentarios? Estaré leyendo todos sus comentarios, así que compartan y sigan este, esta página para subir más contenidos. Les espero en el próximo video. Disfrútenlo.